Muchos sectores se quedaron a la espera del discurso que había anunciado Daría el presidente Danilo Medina en el mes de marzo, lo que ha abierto camino a las especulaciones sobre sus aspiraciones y la reelección o el desistimiento de los mismos. Sobre este particular, el dirigente del PLD en esta ciudad, Wilgen Brito, dice que el silencio podría ser una estrategia y que el primer mandatario tiene el apoyo mayoritario del partido. Bueno, tú sabes que son dos líderes importantes y el presidente Danilo Medina eh, en el partido tiene la mayoría, tiene mayoría en el Comité Central, tiene mayoría en eh, los diputados, en los senadores, tiene mayoría eh, en los presidentes intermedios, o sea que eh, si se va por ahí el presidente Danilo Medina a nivel de tiene mayoría. Además, consideró que, como en otras ocasiones, en otras contiendas electorales, pese a las diferencias, el partido continuará unido. Mira, el partido se ha sabido manejar en la diferencia. Eso es de siempre. Nosotros hemos tenido diferencias de criterio, pero a nosotros nos enseñaron que quien tiene mayoría en las decisiones hay que, hay que respetarla. La minoría se subordinan a la mayoría. Y en esta, en esta ocasión va a ser lo mismo. Yo creo que esta diferencia que tienen los dos líderes del partido, eh, al final, como siempre, nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que ese acuerdo viene pronto.